Hola, en este video voy a hablar sobre Inteligencia Artificial y Educación. Para eso creé una presentación en donde puse una enumeración de ítems que quiero trabajar y voy a pedirle a las aplicaciones de Inteligencia Artificial que me ayuden a armar un poco el contenido. Vamos a ver cómo sale. Entro a Futurepedia para buscar una herramienta de Inteligencia Artificial que me genere música. Elijo Difusión donde escribiendo algunas palabras en inglés se generan distintas melodías que uno puede utilizar en sus presentaciones. Después entro a DALI, escribo en inglés, le pido una imagen que, sobre educación e inteligencia artificial, me genera un grupo que no me gusta, después le pongo eh, que sea una, una imagen con un estilo Van Gogh, y me genera varias con maestros varones, entonces le pido que tenga una mujer como eh, profesora y me genera otras imágenes, estilo Van Gogh con una mujer como profesora. Ahora sí tenemos la presentación más armada, habiendo generado algunas imágenes y algo de música. Bueno, entonces vamos a empezar por hablar sobre qué es la inteligencia artificial y qué cosa no es inteligencia artificial. A ver, vamos a preguntarle a alguien que sabe. De ChatGPT, que la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema o dispositivo para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la comprensión del lenguaje natural. La inteligencia artificial se logra a través del uso de algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para desarrollar sistemas que pueden tomar decisiones y realizar tareas de manera similar a como lo haría un ser humano. A ver... ¿Cuál es la diferencia entre un programa común y uno de inteligencia artificial? La principal diferencia entre un programa común y uno de inteligencia artificial es que un programa común realiza tareas específicas de acuerdo a un conjunto de reglas y algoritmos predefinidos. Mientras que un programa de inteligencia artificial es capaz de aprender y mejorar su rendimiento a medida que obtiene más datos. A ver, vamos a pedirlo que lo explique un poquito más simple. Eh, ¿Me lo podés explicar como para que lo entienda una persona de 6 años? Claro, la inteligencia artificial es como si tuvieras un amigo invisible que te ayuda a hacer cosas mejor. <risa> Ese amigo invisible es un programa especial que se llama inteligencia artificial y está hecho para ayudar a las computadoras a pensar y aprender como lo hacemos las personas. Por ejemplo, si tú quieres buscar algo en internet, tú escribís en el buscador y la computadora te muestra una lista de cosas relacionadas a lo que buscaste. El amigo invisible, inteligencia artificial, ayuda a la computadora a entender lo que querés buscar y te muestra las mejores opciones. También hay juegos de inteligencia artificial que pueden aprender y mejorar su juego a medida que juegas más con ellos. Es como si tuvieras un amigo invisible que se pone mejor y mejor jugando contigo. Es impresionante. Muy bien, entonces, la inteligencia artificial, ¿qué tiene de nuevo? Digamos, hasta ahora teníamos máquinas que sabían que tenían información, pero esa información se las había cargado alguien. Es decir, cuando Google, hasta hace un tiempo, buscaba algo en Internet, lo que hacía era, a través de un software, de un programa que se llamaba Robot, iba visitando sitios web, tomando información de esos sitios web, para que el momento en el que uno le hacía una pregunta a Google, Google buscaba en esos sitios que ya alguien había eh, cargado donde alguien había cargado información antes. Bueno, lo nuevo, lo diferente, que en realidad no es tan nuevo porque tiene toda una gran historia la inteligencia artificial, es que este tipo de programas, este tipo de software, aprende. Es decir, no genera un contenido que toma de algún sitio, sino que, de acuerdo a muchas fuentes de información, genera un contenido nuevo. O sea, imagínense para educación, ¿Lo que significa esto? Antes, el tema de la copia se podía eh, controlar buscando partes textuales. Ahora ya no es posible porque este tipo de software genera contenido original. No es copiado y pegado, es generado por un software que aprende. Bueno, les recomiendo ver el video de Gonzalo Zavala en conferencia Innovación, Tecnología y Neurociencia en la enseñanza. Ahí, al final están todos los enlaces en donde él explica muchísimo más en profundidad qué es la inteligencia artificial. Lo primero que quiero analizar, o lo primero que analizo yo siempre cuando hablo de tecnología, es cuál es la relación entre la tecnología y la sociedad. Porque todo esto que nos asusta tanto, ¿por qué nos asusta? Porque sentimos que nos vamos a quedar sin trabajo, que, nos vamos, a, que vamos a ser reemplazados por máquinas. Eh, bueno, vamos a reflexionar acerca de cómo se llevan la tecnología y la sociedad. Eh, en el texto Tienen política los artefactos, que es una pregunta el título, Landon Wiener eh, explica de qué manera la tecnología en sí no tiene intencionalidad. Es decir, una tecnología que podemos decir que es mala, como podría llegar a ser la clonación, eh, para muchas personas, o las armas, las bombas atómicas... Este, la inteligencia artificial, la robótica, es decir, cada una de las eh, cosas que van surgiendo a nivel tecnológico tiene más o menos neutralidad, es decir, no todas las tecnologías son neutras porque claramente una bomba atómica está hecha para dañar o un arma, ¿no? o necesariamente 100% buenas. Uno de los ejemplos que me encantan que da eh, Landon Winner en su texto es esta imagen que estamos viendo de unos puentes en Long Island que fueron diseñados así, bajos, son puentes bajos para que no pueda acceder el transporte público a ese parque. ¿Por qué? Porque los, eh, las personas afrodescendientes eh, utilizaban transporte público y este arquitecto de Nueva York era absolutamente racista, o sea que construyó los puentes para que fuera imposible la presencia de autobuses, o sea, de colectivos, en estas avenidas, de manera deliberadamente racista. Entonces, ¿puede una tecnología tan inocua como un puente ser usado para el mal? Sí, de esta manera. ¿Puede ser usado para el bien? También. Miren este puente hermoso que es para que eh, la, eh, la fauna que habitualmente se ve, ve interrumpido su paso por una autopista muy grande, tenga un puente verde a través del cual cruzar. En el mismo sentido quería mostrarles el concepto de arquitectura hostil, es decir, algo tan simple como un escalón puede estar diseñado de tal forma como este que tiene unos tornillos para que no se puedan recostar personas en situación de calle. O algunos bancos de plaza, por ejemplo, que tienen una forma que no, es, no hace posible que alguien se recueste en ese banco. Cosa de evitar que las personas en situación de calle puedan dormir ahí. Otro tema súper importante, muy importante, que no debemos perder de vista, es el de la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando de que todas las personas, independientemente de si tienen alguna discapacidad, si son personas mayores, si tienen más o menos recursos económicos o si tienen mejor o peor conectividad por estar, por ejemplo, en, en Lago Pueblo, en, en una sierra en Córdoba. Eh, bueno, acá hay un ejemplo de cómo la, el, la app que, que hace reconocimiento facial, que es este, una herramienta de inteligencia artificial, eh, es muy difícil de usar todavía para las personas con discapacidad. En este ejemplo, una persona que le, a la cual le falta un, un ojo estuerto, tuvo que ponerse un ojo recortado de una revista para que la aplicación pueda reconocer su cara como una cara, si no, no lo reconocía como cara. Cómo, de qué manera estas herramientas que te piden que te saques los anteojos, mires hacia adelante y hagas determinada cosa, son inaccesibles para una persona de muy baja visión porque sin anteojos no puede hacer nada. Entonces, algo súper importante cuando evaluamos herramientas es tener en cuenta la accesibilidad. Preguntarnos si todas las personas, independientemente de estas variables que estoy nombrando acá, lo van a poder usar. Otro tema en la inteligencia artificial es el de los sesgos porque, como hablábamos antes, la inteligencia artificial aprende del material que ya existe. Entonces, si todas las imágenes de mujeres en videojuegos, por ejemplo, son hipersexualizadas, como este ejemplo que estamos mostrando acá, una inteligencia artificial que aprenda de esas imágenes va a generar eh, mujeres flacas, mujeres sexys, eh, no teniendo en cuenta, por ejemplo, eh, personas con obesidad o personas con eh, un género neutro. Eh, o personas más, con una tez más oscura. Acá hay algunos ejemplos en donde una aplicación de inteligencia artificial no reconoce a una persona sin brazos como una persona, sino que la confunde como, con una valija. No encontré la fuente de estas imágenes, pido disculpas a, a la persona que las creó. Eh, acá lo mismo, una persona que no tiene piernas y le falta un brazo eh, es identificado como una valija por una aplicación de inteligencia artificial. Uno de los problemas eh, importantes y preocupantes es que la inteligencia artificial se utiliza muchas veces para analizar probabilidades, por ejemplo, eh, de éxito o fracaso escolar o de reincidencia en, en delincuencia. Es decir, muchas veces se utilizan grandes bases de datos eh, con determinados indicadores para pensar, para proponerse una persona, por ejemplo, que tiene esta, esta y esta característica, le va a ir bien en una carrera o si va a volver a cometer un delito. Eh, esta para mí es la parte más delicada, que más miedo me da, porque justamente una eh, aplicación de inteligencia artificial que, está, eh, que aprende a partir de las cosas que ya ocurrieron, no puede hacer otra cosa más que repetir los mismos sesgos. Por ejemplo, una aplicación de inteligencia artificial que se utilice para elegir a una persona que sea gerenta o gerente de una empresa y busque en bases de datos de personas con experiencia, o sea, que ya fueron, ya tuvieron esos altos cargos, evidentemente va a repetir los mismos sesgos. Si la mayoría de las personas o todas son varones, si la mayoría de todas las personas son blancas, eh, la nueva gerente al nuevo gerente no va a ser más que repetir esos sesgos, va a ser un varón blanco. Entonces, eh, hay que tener, para mí, especial cuidado con todas las, las aplicaciones de inteligencia artificial que tengan que ver con predecir. ¿Para qué se usa, por ejemplo, en la escuela? Bueno, para saber si se le va a dar la beca o no a una persona eh, para estudiar una carrera. Entonces... A mí me parece contrario a mis ideas como educadora, es decir, yo no dejaría de dar una beca porque una inteligencia artificial predice que le va a ir mal a una persona. Con respecto a la relación entre trabajo y tecnología, eh, volvemos a lo mismo que decíamos sobre los puentes. Es decir, siempre una nueva tecnología hace sentir a un grupo o efectivamente desplaza a un grupo de personas de un rol laboral. Y eso, si lo vemos desde el punto de vista de la historia biográfica de la persona, es gravísimo. Es decir, una de las personas que eh, copiaban a mano y de pronto surge la imprenta y esta persona tiene que, de, pierde su trabajo, bueno, es, es horrible. Por otro lado, viéndolo desde el punto de vista de la historia, siempre que se sintió que una máquina reemplazaba a las personas, surgieron nuevos roles, nuevos empleos, nuevas eh, profesiones que hicieron de nuevo equilibrar eh, el tema de la desocupación. Acá podemos ver una imagen en donde un grupo de obreros de la industria textil inglesa eh, ataca máquinas eh, echándoles la culpa, pensando que la máquina era la culpable de que eh, ellas perdieran sus puestos de trabajo. Hasta que luego se entendió que eran la, las personas, eh, los empresarios, las personas dueñas de las industrias quienes dejaban sin trabajo a, a esos obreros o a esas obreras. Eh, es decir, no perdamos de vista que no es la tecnología la que nos dejaría sin trabajo, sino los usos que se hacen, que hacen las personas de esas tecnologías. En ese sentido, eh, les recomiendo un video que está acá abajo. Eh, de, donde Ernesto Misleg, que es científico de datos en un programa de radio, eh, habla sobre esto puntualmente, que es la, la inteligencia artificial y el tema del trabajo, y en ese mismo video se hace, un, hace una intervención, un locutor de doblaje a quien habían contratado para realizar un trabajo y de pronto lo dejan de llamar y cuando empezó a averiguar resulta que habían reemplazado la locución del de doblaje por una locución hecha por inteligencia artificial. Si uno lo ve desde el punto de vista global y dice sí, no, nunca una tecnología reemplazó, este, dejó sin trabajo a una gran masa de personas, sino que siempre hubo reconversión, no perdamos de vista las historias personales del aquí y ahora, gente que hoy se está quedando sin trabajo y que no es lo mismo reconvertirse a los 25, a los 35 que a los 50. Bueno, vamos a ver algunas herramientas de inteligencia artificial y como pongo acá abajo que dan miedo, algunas dan miedo, otras no tanto. Por ejemplo, con ChatGPT se pueden crear eh, textos realmente eh, originales porque no los copia y pega en ningún lugar, sino que los genera la herramienta y entonces ya se está detectando que hay un montón de trabajos entregados en universidades generados con esa herramienta. Bueno, es tremendo lo que vamos a tener que repensar nuestros exámenes. Es decir, ya un montón de consignas que dábamos antes, como por ejemplo, comparar tal cosa con tal otra, o qué es, bla, bla, bla. Todo eso ya no se puede preguntar en un examen porque es muy fácilmente generable por una herramienta de inteligencia artificial. Solo para empezar, acá voy a mencionar algunas herramientas como para ir explorando. Chat GPT, súper conocido, es un chat, es decir, uno conversa con una aplicación de inteligencia artificial, genera unos textos muy, sumamente originales. Eh, DALI, que es eh, para generar imágenes, uno le pide un cuadro, una pintura, una imagen en lápiz de tal y tal cosa y lo crea. QCAP tiene varias aplicaciones eh, divertidas, como por ejemplo hablar de cuáles son mis propósitos de Año Nuevo basado en las publicaciones que hice en Twitter. Y Futurepedia, Futurepedia, es una enciclopedia que tiene muchas herramientas de inteligencia artificial para explorar. Yo fui colectando algunas experiencias que me parecieron buenas ideas para usar eh, inteligencia artificial en el aula. Acá podemos ver una campaña que hizo una editorial en donde hay varios ejemplos de imágenes generadas por inteligencia artificial, pero que tienen un error de tipeo que genera una imagen graciosa. Por ejemplo, acá en la primera, en lugar de flores, escribe harina. Es decir, por un error de tipeo de una letra, eh, la inteligencia artificial crea una imagen de una novia tirando un ramo de harinas en lugar de flores. En la imagen de la derecha podemos ver a alguien que quiere un hombre con un cabello enrulado y rojo y en lugar de cabello escribe liebre, por una letra nomás. Y entonces la inteligencia artificial genera un hombre con una liebre que tiene el cabello rojo y enrulado. Esta es creó una posible actividad que se puede hacer eh, lúdica, trabajando en la escritura en inglés, eh, tratando de generar imágenes que tengan estos errores, incluso haciendo que, su, que otras este, compañeras, compañeros, adivinen cuál fue el error o cuál fue el, la imagen que se buscó crear. Acá un profe eh, escribe en Twitter que eh, le pidió a Chat GPT que cree una historia usando algunas palabras que sus estudiantes pronuncian mal. Y... Una vez que GPT creó la historia, él lo lleva a otra inteligencia artificial que crea un video de un avatar, o sea, una imagen artificial eh, que lee el texto en voz alta. Es decir, que en esta actividad el docente está usando un vocabulario terminado, creando un video con un cuento que perfectamente puede hacer que sus estudiantes, por ejemplo, lean, escuchen, bueno, diferentes usos de este material, pero que me pareció sumamente creativa la la idea. Otro, otro ejemplo que creé yo en ChatGPT, le pedí que cree una reacción sobre San Martín, pero equivocándote y poniendo la historia de Sarmiento. Entonces, eh, hay todo un texto en donde habla de que José de San Martín fue un educador, escritor y político argentino que lideró la independencia argentina, está mezclando datos de las dos biografías. Al final pone, nota, la redacción anterior se refiere a José de San Martín, pero la información es incorrecta. San Martín fue un militar y estadista que lideró la independencia argentina. Bueno, este tipo de ejercicio podría llegar a hacerse en, en el aula, donde el, eh, los chicos, las chicas, eh, mezclen dos biografías y otras otro grupo tenga que adivinar cuáles son los datos erróneos y cuáles son los datos correctos. Bien, para cerrar... Eh, esta reflexión ¿no? lo mismo que venimos diciendo durante toda la presentación las herramientas de inteligencia artificial son herramientas, es decir que como toda tecnología para algunas personas puede resultar eh, buena para otra mala en realidad depende de los usos que hagamos y de cómo legislemos eh, que por ejemplo no nos hagan quedarnos sin trabajo o que no se ponga a una persona, por ejemplo, con una condena diferente porque la inteligencia artificial predice que va a volver a cometer un delito, etcétera. Eh, por otro lado, cuando evaluamos herramientas, no perdamos de vista las licencias, la soberanía tecnológica, siempre preferir el software libre que se puede modificar, que se puede apropiar de manera local. Eh, siempre hablar de herramientas accesibles, buscar que todas las personas lo puedan usar independientemente de su edad, de tener una discapacidad, de tener una mala conectividad o un dispositivo antiguo, eh, y no olvidarnos de los sesgos, es decir, que cualquier inteligencia artificial, de acuerdo al entrenamiento que tenga, pueden generar... Eh, una repetición de los mismos patrones según los cuales aprendió, ¿sí? Si aprende de este, una base de datos que está llena de varones eh, blancos, bueno, seguramente las selecciones van a estar basadas, este, van a coincidir con los mismos patrones que venían existiendo. Así que, en ese sentido, cuidar mucho que la inteligencia artificial no refuerce las cosas feas de nuestra sociedad, ¿sí? Está en nuestras manos. Nosotros tenemos que apropiarnos, para eso tenemos que conocerlo. Y para eso, como educadores y como educadoras, tenemos que utilizar estas herramientas en el aula. Bueno, aquí está toda la lista de enlaces que también voy a dejar en los comentarios en, en la descripción del video. Eh, espero sus aportes y sus sugerencias y críticas en los comentarios.